Saludos, mi gente, ¿cómo están todos? Yo soy doctor Juan Pablo Reynoso, una vez más con ustedes en Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy estoy con una colega estudiante de medicina, ella es Solange Álvarez, la cual nos va a contar su experiencia en premédica y en el preinternado. Solange Álvarez, ella estudia en una universidad de acá, de Santo Domingo, nos va a contar todo lo que ha realizado y sus expectativas que tiene con respecto a la medicina. Solange. Un placer tenerte acá bueno. en nuestro canal Atomé Educando para el Futuro y tenemos algunas preguntas para que los chicos te conozcan. ¿Quién es Solán Álvarez? Eh, bueno, como ya dijo el doctor, mi nombre es Solán Álvarez, soy estudiante de medicina del cuarto año de la carrera y estudio en la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra, conocida como Pucamaima. Oigan señores, Pucamaima. ya cuando se menciona Pucamaima, en los hospitales todo el mundo están en par. ¿Quién es de la PUC? Bien Solana, ¿qué te motivó a estudiar medicina? Eh, bueno, me motivaron muchas cosas realmente, pero entre ellas está mi gusto, mi pasión por las ciencias, por el funcionamiento del cuerpo y básicamente también poder usar esos conocimientos para ayudar a las demás personas con sus problemas. Ok, bien. Sí. En cuanto a las asignaturas que tú has tomado ya y has tenido experiencia tanto en premédica como en medicina, Cuéntame, en cuanto a las asignaturas de premédica y medicina, ¿cuál es la diferencia que llevan las diferentes asignaturas? Obviamente, no, la no, no son iguales. Eh, el enfoque es diferente y la carga académica también es diferente. O sea, es, ya en carrera obviamente va mucho más orientado ya en sí a, la, a, a todo el funcionamiento del cuerpo y todo eso, toda la patología. Y en premedic es básicamente una introducción que hay hacia lo que viene en la carrera. ok En cuanto a tu universidad, ¿qué tan difícil es premedica ya Es relativo, realmente es algo relativo, va a depender eh, cómo cada persona sobrelleve las cosas, pero es llevadero. Entrando ya a la carrera de medicina, ¿cuál es el requisito que se necesita en cuanto al índice uh -huh. para entrar a medicina? En 2.8. El índice tiene que estar en 2.8, uh -huh. eso equivale como a un 80, como un 80 más o menos. Aquí, en, llevándolo al rango de 0 a 100. En cuanto a la parte de las asignaturas que tú has tomado en medicina, ¿cuál es la que más te ha gustado? Fisiopatología. ¿Por qué? La encontré muy interesante el cómo funcionan las patologías en, en las personas, eh, las complicaciones y todo eso. O sea, realmente lo vi muy, muy interesante. ¿Y la que menos te ha gustado las asignaturas? ¿Cuáles? Eh, bueno, eh, bioquímica e inmunología. Bioquímica e inmunología, pero la fisiopatología tiene mucha bioquímica, entonces... Sí, bueno, pero uno se va por el otro lado y compensa todo. Siempre uno tiene asignaturas que le gustan y otras que uno aborrece, mm -hmm. que no desearían tomarla de nuevo. ¿Cuál de esas materias no te gustaría volverla a tomar? ¿De las cuales que tú has tenido ya experiencias? <risa> a pesar de que me gusta un poco, anatomía. ¿Anatomía volvería a tomar o que no volvería? Que no volvería a tomar. Ok. ¿Se hace un poquito tedioso en cuanto a los estudiantes, la anatomía al tener mucho contenido y los estudiantes siempre mantenerse a la vanguardia, refrescándose y compartiendo con sus compañeros con los temas que son extensos. Quizás se le hace un poco difícil a muchos clínicos, no le interesa mucho la anatomía, sino la parte clínica o la parte de fisiopatología. Quizás cuando tú mencionas la fisiopatología, te va más a la parte molecular o a la parte ya funcional, que es lo que más te interesa. En cuanto a la especialidad, ¿qué especialidad te gustaría hacer? Nefrología o infectología ¿Te gustaría ejercer aquí en el país o fuera del país? Bueno, depende de las oportunidades que se presenten Pero me gustaría ejercer aquí O tal vez que también capacitarme fuera del país Y retornar al país con el conocimiento de fuera Aquí okay, Va a bien. depender mucho de cómo se desenvuelven las cosas Excelente ¿Y cuál ha sido tu experiencia en cuanto a los pacientes a nivel clínico? Un ejemplo, estás cursando el preinternado Uh -huh. En la parte de las clínicas de preinternado, cuéntame tu experiencia y qué ha sido con relación médico-paciente. Eh, bueno, realmente fue muy interesante porque tuve la oportunidad de poder tener eh, en silla como estudiante de medicina eh, mi primer contacto con, con un paciente ya bien, eh, pues, le realizamos su historia clínica y todo. Y fue, fue muy, muy Ustedes tienen una práctica que se llama simulación. Simulación. Cuéntame de eso. ¿Cuál es la experiencia ahí? Eh, bueno, ahí esa es una materia que básicamente nos enseñan a cómo hacer una consulta, incluyendo la historia clínica, la examinación del paciente y el trato y todo eso. Entonces ahí utilizan pacientes simulados eh, para poder bueno, valga la redundancia, simular Tengo eh, entendido con un estudiante de arte que va con una enfermedad, que le dan un guión, ah mira tiene que simular esta enfermedad para que el médico te diga qué es lo que tú tienes Sí, es un estudiante o de arte o una persona de fuera. Excelente y eso le ayuda mucho ya para la parte cuando te vaya al hospital a verificar un paciente cuando un ejemplo paciente le llegue con X síntomas, un ejemplo de fiebre tos, dificultad respiratoria ya te sospecha de qué es lo que tiene, haciendo los estudios de rubor. Y que eso es lo que se bueno. hace en Estados Unidos, estandarizado. Le ponen un paciente y con ese paciente te van a dar 15 minutos para que tú verifiques todo lo que tiene. Ah, mira, ¿cuáles son las analíticas que tú le vas a hacer? ¿Cuáles son los estudios que le vas a realizar? Y el examen físico. Uh -huh. Entonces, todo eso es estandarizado. que es lo que se está manejando ahora en las diferentes universidades? ¿Cuántos años dura la carrera de medicina en tu universidad? Eh, dura cinco años y ocho meses. Cinco años y medio, por ahí, más o menos. Entonces, en algunas universidades se ha visto de que la carrera dura de seis años, siete años, inclusive. Un ejemplo en la UAS, que ah. se dura siete años, con, agregándole la parte de premédica, que dura mucho tiempo. Y en otras universidades, como es el caso de INTEC, que dura cinco años y medio también, que pueden, porque es en trimestres que ellos lo dividen, uh -huh. no en cuatrimestres como en algunas. Y en la UAS ya son un que dura un poco más. En parte... Los estudiantes quizás puedan salir un poco más preparados, pero eso no se dice en sí que la universidad hay que hace al estudiante. ¿Qué te opinas de eso? Uh -huh. Piensa que la, la universidad hay que hace al estudiante. No, realmente no. O sea, la universidad puede contribuir a que una persona se forme de X o Y forma. Quien forma realmente como un profesional es uno mismo. Eh, uno mismo que sí, tiene que dedicar a estudiar porque la universidad no va a entrar ningún conocimiento en tu cabeza, entonces uno mismo es que tiene que disponerse a estudiar vamos a romper el mito ahora con una pregunta que me han realizado los estudiantes de la UAS como yo le había dicho voy sí. a entrevistar a un estudiante de la PUCA es verdad que a los estudiantes de la PUCA le dicen los popis, y explícame por qué de eso, vamos a romper el mito o sea, eso se dice, se dice ¿Por qué dicen eso? Dicen, ah, mira, los estudiantes de la boca son unos popis Explícame eso O sea, lo que pasa es que está el mito Y la cosa de que la, la gente que estudia en universidades privadas Tienen dinero Y que por eso ya Pueden cenar y parar, como dicen Pero realmente yo no considero que ya Hay, hay un popis pero o sea, yo supe, Sí hay popis, pero no para, ¿Por qué le llaman los popis? Por la forma de vestir También por la forma de, de actuar Puede ser, pero... Y en cuanto a la competencia con los estudiantes, principalmente los estudiantes de universidades privadas, de otras universidades, universidades públicas, por ejemplo, las de la UAS, que siempre ven tirándole a los diferentes, ya sean de diferentes universidades, que digan, ah, no, pero ellos lo que saben es mucha teoría, pero en la práctica nosotros somos los matatanes, los de la UAS. ¿Le ha tocado experiencia con ustedes y otras los universidades? universidades los... Bueno, los hospitales no, porque aún, bueno, por lo menos de mi parte, no me ha tratado de interactuar con, con ningún otro estudiante así, en lleno, que me haya hecho ese comentario. Pero sí se me han acercado personas ya fuera del entorno hospitalario y sí me han dicho como que la de la web, lo que tiene? En la práctica, la que práctica, te... que, si que, realmente... que tienen la pampa <risa> prendida son de la web. Exacto, pero realmente yo considero que hay que hacer un balance entre ambas cosas. Claro, tiene que tener buena base teórica para poder tener buen desarrollo práctico. Y que es lo que dijimos, que la universidad no casa la tienes, sino tu nada. preparación, tu interés que tú tengas también y la dedicación que tú le pongas y el desempeño. Eso es lo que te va a hacer un médico. ¿Qué tú opinas sobre la residencia médica en República Dominicana y la parte de los médicos acá? Que hay muchos médicos, la universidad graduó muchos médicos, muchos médicos desempleados, inclusive los Médicos que están actualmente, que son más mayores, que ya tienen siglos, 20 30 años, no lo quieren pensionar y hay como un estancamiento a nivel de salud en República Dominicana. Sí. Y, la piensa, y la persona piensa que en verdad que los médicos no quieren trabajar o que están en, en un hospital, que no quieren darle consulta, pero la mayoría que están son médicos ya mayores y a los jóvenes por lo general no le están dando empleo ni la oportunidad. ¿Qué tú piensas de eso en cuanto a nivel general de la salud en República Dominicana? Bueno, ese sistema realmente yo considero que debería de reorganizarse y reestructurarse, en donde puedan distribuirse los médicos que, los recién graduados, eh, los médicos ya que, son, ya que tienen más tiempo y que aún no han podido empezar a ejercer, o sea, que puedan, como ya he dicho, ser disciplinados en diferentes puntos donde hay más como, carencia del sistema de salud y eso permitiría generar más, eh, como que, o sea, a esos lugares que están carentes de mandarle a hacer pasantía a los diferentes centros aledaños, también las personas que viven en ese lugar tienen más oportunidades de salud, uh -huh. que no tienen que trasladarse a las 5 de la mañana para un hospital en Santo Domingo, en Santiago, y cuando lleguen, ah, no, que la consulta le toque en junio, va a ser un poco difícil, o que la consulta es a las 9 de la mañana y el médico aparece a las 11, porque estaba en una clínica tempranito y ahí se le complica todo el paciente. Dímele algunos consejos a los jóvenes que quieren estudiar medicina, principalmente los que están en comenzando o que piensan ya interesarse por el área de ciencia de la salud o cualquier otra carrera. Bueno, eh, básicamente que si quieren hacer lo que lo hagan, que lo intenten, uno mismo es que sabe hasta dónde puede llegar y que por los comentarios que se pueden generar sobre que hay que son muy difícil, que eso eh, es muy tedioso, uno mismo es quien descubre qué es, eh, o sea, cuál es el límite de lo que si otra persona pudo, otro, otras personas han podido llegar ahí y más lejos, entonces, ¿por qué onda? Excelente. Muchísimas gracias Solange por estar acá con nosotros, en nuestro canal tome Educado por el Futuro. Señores, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita para que lleguen notificaciones. Si tienen algún comentario, lo pueden dejar y qué opinan sobre la experiencia de Solange Álvarez. no pueden dejar todo eso y compartir nuestros videos. Así que nos vemos en una próxima. Right.